Saludos, mi nombre es Rafael Yamamoto, gerente de ventas de Supergato Motocicletas. He adquirido mi vehículo Toyota Corolla Cross aquí en Vegamóvil. Me siento eh, muy a confianza con este producto que he comprado. Para mí ha sido una experiencia eh, maravillosa. Eh, este vehículo de verdad que eh, tiene muchos elementos eh, de confort, de economía, que por eso lo he catalogado la mejor compra en vehículo que he hecho hasta el momento. De verdad que, eh, es un vehículo obviamente con la calidad de Toyota, con el respaldo y la garantía de Dealer Vega Móvil, donde lo he adquirido y me he sentido muy a confianza. Realmente eh, los aspectos técnicos de, del vehículo son increíbles, mucho confort, la experiencia de manejo es muy buena, sobre todo en la parte eh, del manejo a larga distancia. Yo me dedico a las ventas y trabajo todo el país completo y realmente la experiencia de manejo ha sido muy cómoda, muy cómoda con todos los detalles que tiene el vehículo a nivel de rodamiento, eh, un cruz control adaptativo que facilita mucho la experiencia de manejo a larga distancia, eh, provoca un descanso del conductor. Y de verdad que estamos muy, muy, muy, muy eh, confiados en este producto que hemos adquirido, que es sumamente de buena calidad. Eh, es un vehículo que ya lo hemos utilizado y lo hemos probado, como decimos en buen dominicano, eh, para ver realmente que dé las características que promete el fabricante y de verdad que ha cumplido con todas mis expectativas. Un consumo eh, sumamente, sumamente beneficioso a nivel económico. Si hacemos la comparación con un vehículo normal y este vehículo híbrido, la verdad es que el bolsillo de uno se siente muy cómodo. Eh, este es un vehículo también muy espacioso, es un vehículo confortable a nivel de, de asientos, eh, tiene también su... Su rejilla de aire para la segunda fila donde los niños detrás van eh, también eh, muy cómodos y tiene un frente precioso a, a nivel de carrocería es un vehículo que está bellísimo eh, estoy muy contento con esta compra y creo que eh, definitivamente será uno de los vehículos más vendidos este año aquí con con vegamóvil eh, de verdad que me siento muy a confianza. Este dealer prácticamente es una familia, hace un acercamiento con los clientes eh, muy de cerca. Un servicio extraordinario en la documentación, un servicio en las atenciones aquí en el dealer. Eh, también si, si mi vehículo le pasara eh, cualquier cosa pues obviamente tengo un vehículo de cortesía para poder andar mientras se van resolviendo las situaciones y de verdad que estamos muy conformes con el servicio brindado de todo el personal desde que tú llegas a la agencia, el trato, el recibimiento hasta que concluyes el negocio y el seguimiento postventa después realmente eh, eh, es muy bueno, eh, esta familia de Vega Móvil de verdad que agradezco mucho eh, el buen trato que han, que han dado a, a los clientes. Eh, vine con mi esposa, con mi familia y de verdad que fueron las atenciones increíbles a la hora de la compra del vehículo. Así que les exhorto a todo el mundo que venga aquí a adquirir su Toyota Corolla Cross. Es una experiencia increíble. Eh, es mi primera vez eh, con un vehículo híbrido y la diferencia se nota del cielo a la tierra. Eh, en un principio eh, no sabía cómo iba a reaccionar, o sea, cuál iba a ser la, eh, la forma de manejo, pensaba que eh, podía haber mucha diferencia entre un vehículo de gasolina y un vehículo híbrido. Pero realmente es muy confortable, eh, no se siente eh, extraño, te sientes totalmente cómodo, como si andaras en un vehículo de combustión, pero todavía más confortable. Eh, eh, cuando el vehículo está en su motor eléctrico, prácticamente no suena, no te das cuenta que está encendido. Y es un vehículo que tiene una potencia. Si tú le demandas potencia, el vehículo te la va a dar. Eh, ya yo he andado en carretera, en viajes eh, largos, y he probado las dos cosas. He tratado de ir en un manejo prudente, pero también eh, he probado para ver si el vehículo me da la potencia necesaria en caso de necesitarla. Y de verdad que el vehículo responde de una manera increíble y estoy muy cómodo. No pensé que un vehículo híbrido con componentes eléctricos podía tener esa potencia y ese despegue que tiene ese vehículo. De verdad que es un vehículo que se los recomiendo a todos. Es una compra extraordinaria.